Las playas de mi provincia son tropicales Tan frutos son tropicales inmejorables Las aguas de esta provincia son tan calinas Los baños en esas aguas que son benignas Un clima privilegiado que las protege unas rotas bien marcadas para llegar. Las calles de sus pueblitos son tan bonitas que una vez que las pisas nada te las quita. Al muñecar salobreña y calaonda. La guardia o la radura o la rijana. Motril o cantarriján también la joya. Cambriles, casarones y las de Albuñol. Sus barrios de pescadores son tanta historia que para siempre se quedan en tu memoria. Sus gentes son tan amables que te impresionan. Cuando las conoces vuelves y esto no es broma. Las playas de mi provincia son granadinas, son bellas como Granada, hermanas prima, son playas que dan refugio a todo el mundo, allí comienza y termina mi nuevo mundo. Las playas de mi provincia son tropicales,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 Motril o oh Cantarriján, también la joya, Cambriles, Casarones y las de Albuñón, son playas que dan refugio a todo el mundo, allí comienza y termina, mi nuevo mundo.